¿Tienes un club de pádel con alguna pista en este estado que no se use? Mira lo que podemos hacer, la transformamos pista de beach tenis. Podemos jugar como al pádel, pero al beach tenis, con arena, luces. Solo tenemos que levantar un poco la red y levantar un poco la puerta para entrar más cómodos. Si te animas, tu club puede tener una nueva oferta, puedes darle algo nuevo a tus socios y podemos disfrutar de este deporte. Gracias.